Enseña educación vial a tu hijo usa el juego para que aprenda las normas de circulación y sigan las instrucciones que le marques para evitar accidentes de tráfico. Debes saber reconocer las señales de tráfico y cómo circular si va en bicicleta. También saber la diferencia entre acera y carril de circulación y que se debe detener siempre ante un semáforo en rojo y cruzar cuando esté verde. Conocer la importancia de respetar los pasos de cebra y dejar pasar a los peatones. Con el juego le será más sencillo aprender las normas de de circulación y comprender las señales de tráfico. Nunca debe adelantar un vehículo a motor aunque circule más despacio. Debe conocer las posibles consecuencias de no seguir las normas de tráfico y de circular sin prestar atención. Recuérdale que no debe correr y que debe respetar las señales que encuentre a su paso. Evitemos accidentes de tráfico educando a nuestros hijos en el respeto a las normas y señales de circulación al uso del casco y chaleco cuando vayan en bicicleta, a cruzar siempre de forma segura si va caminando solo al colegio. Usa el juego para explicarle la importancia de seguir siempre las indicaciones de los cuerpos de seguridad en caso de accidente. En caso de un incendio, debe hacer caso siempre a las indicaciones de los bomberos. Y en caso de accidente, debe atender a las indicaciones del personal de emergencias. Jugando, también aprendemos a cuidarnos.